Yeah, yeah. Oh, so do I No Me deja avanzar Siento que muero cuando tú te vas Siento que muero cuando regresas El estilo nuevo que tiro en el mic Me dicen todo, no, pues vámonos ya Mira este estilo de flow me antes, para de montarle todo eso Fecas, Prende tu flow, que viene acá te mates, salgo de la escena Pero no importa, si solo, no tengo Que el estilo, lo demuestro me Prefiero que de mi pueda salir un hit Porque Brahms de lo que Hernando No se atreve a decir Llevo vida insana desde allí, sé que no te merecí Quiero pegarme solamente para que tú lo puedas vivir Que solo pases por todo gastando en el molde。Y llorando cambio cuando me dicen traigo He preferido otro casa que, que me hagas Ya no me siento bien, a este grado he llegado Siento que muero Mamá vale que le corte le la lengua hijos de putalito listo pa' contienda Contra todo aquel que sepa Que ya me pegué O no el que me mienta me fallé Le pegaré llorando Cambio cuando me dicen Traigo el preferido drogas A que me hagas daño Sigo sin creer cómo es Que este grado he llegado De ser por tanto tiempo Tu maldito. Que llorando cambió Que llorando cambió ¿Qué pedo que estás haciendo? ¿eh? No, no, no, es que me estaba hasta bien eh Pásame eso ¿Qué sé? Sí? <risa> <risa> Debo <¿sí>? a ver si bien, a ver ¿Lo tomaste? Debo a